Tendría que ser para las empresas privadas en obligatoriedad. También el Estado tiene que cumplir. El cuerpo del ejecutivo de la Central Obrera Boliviana espera que la reglamentación del incremento salarial del 5,5% al salario básico se aplique tanto en las empresas públicas como privadas sin discriminación. Que no solamente tengan derechos los de salud y educación. Y las empresas productivas tengan que cada año estar haciendo sus sus trámites para tener un aumento salarial. Y ni siquiera, por lo menos, con, hay datos no se llegue a, a los sectores son temas que nosotros vamos a tener que analizar y vamos a tener que plantear esas situaciones para que se claro. El dirigente de la Central Obrera Boliviana y representante de los trabajadores petroleros de Bolivia asevera que el incremento del 5.5% se debe cumplir este año en las empresas públicas porque existe crecimiento económico. No tiene que tomar por un lado de que si hay un aumento salarial tiene que para todos pues excepto a aquellos, a aquellas instituciones que estén digamos en crisis pero no creo que exista en este momento en crisis está el crecimiento del pueblo boliviano, y creo que acá todos corresponde y a todos debe ser, digamos, el aumento salarial de lo que se ha decretado. De todas maneras, la senchal obrera boliviana está a la espera de conocer la reglamentación del incremento salarial para tomar una postura más firme.